los jóvenes, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, el doctor Juan Pablo Reynoso, sean bienvenidos a este canal. Este es el segmento Conociendo a los Médicos. El día de hoy tenemos un invitado, monitor de anatomía... <risa> ¿De anatomía? <risa> <risa> Grábalo. <risa> el, día de hoy, el día de hoy tenemos un invitado, monitor de fisiología, estudiante de medicina, un eminente quien nos va a contar sus historias de por qué ha decidido estudiar medicina, que por qué quiso ser monitor su experiencia de que por qué también él fue pelotero así como lo oyen tenemos acá a mario abraham mario hey, saludos cordiales para todo al público primero y al doctor reynoso un placer estar aquí en este canal realmente suscríbanse eh, para mí es un privilegio realmente porque reynoso fue mi, mi mentor así decirlo a tomar la decisión de ese monitor Mario, tenemos por acá un sinnúmero de gente que te van a conocer. También hay algunos cuantos que te conocen. Nos vas a contar la historia de dónde viene Mario, que por qué él quiso estudiar medicina, si eso fue lo primero que él quiso. Mario, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Santo Domingo, nacido y criado aquí. Soy de la 40 de Cristo Rey. Un saludo para la gente de Cristo Rey. Realmente, eh, para mí, nunca pensé realmente estudiar medicina. Nunca, nunca, nunca en mi vida pasó a estudiar medicina. No era buen estudiante en la escuela ni en el colegio. Siempre mi, mi tendencia fue hacia el deporte. Me gustaba practicar deporte. Siempre me gustaba hacer, me, me gusta hacer ejercicio. Y desde pequeño, como la visión de todo dominicano. Usted sabe, como todo dominicano, la mayoría de muchachos jóvenes que quiere llegar a liga. Ese era el sueño que, que siempre tuve. Vamos al paso. Como nosotros hacemos profundizaciones con las preguntas, <risa> Vamos entonces en la escuela, ya que tú dices que era mal estudiante, ¿en qué liceo y en qué escuela tú estudiaste? Estudié en la escuela Luis Manuel Caraballo, que está en la 40 de Cristo Rey, quedaba a dos esquinas de mi casa. Yo veía cuando entraban y salían de la ventana de mi casa, okay. era un paro porque así no llegaba tarde. Pero a veces hay una costumbre de que el que vive más cerca de la escuela. Voy a matarle. Es eso, es, que eso es verdad. Eso me pasado. Estando a un paso viviendo al lado de la escuela y el último, el portero tiene que discutir siempre con eso. Claro, la ventaja mía es que el portero vivía cerca de mi casa, y no me podía dejar fuera. Ya te conocía. Claro. Ah, pero te le dije, Fulana, ven. Sí. Háblame de qué tú hacías a nivel secundario. Si usted sabe que realmente uno como niño. A esa edad se, se preocupa por más cosas que no son la educación. Y van el sistema educativo que tenemos. Yo me preocupaba más porque me dieran los 50 pesos del, del desayuno, de la cafetería. ¿50 pesos te daban? Claro, a cuando eso, un popi. Cuando, claro, cuando eso mi abuelo estaba en buena. Porque en mi caso, <risa> cuando yo iba al liceo, a mí por lo general me decían, José, date tu pasaje para que vaya. Yo me iba por lo general pidiendo bola. Como ah, dice. ah no, no, no. Yo iba caminando tranquilo y en ese tiempo mi, mi familia estaba en buena posición económica. Ok. ¿Cómo se describe Mario en la escuela? Ya que dijiste que era mal estudiante. ¿Qué tú hacías para decir que era mal estudiante? Eh, no hacía la tarea, lo primero. No me enfocaba mucho en la, en la clase. ¿Te escapabas de la escuela para irte a ver play? No? no, no, no. no Realmente eso no, no lo llegué a hacer. Lo que me gustaba mucho era hablar con mi compañero. Yo siempre me sentaba atrás porque el detalle estaba en que mi vecino estaba en mi curso, mi primo estaba en mi curso. La mayoría de mis amigos de, del vecindario estábamos juntos en el curso y eso era hablar, hablar, jugar y esto. Y eso es un error. La mala influencia siempre está Cierto. el vecinito, el amiguito, la juntilla, como dicen en los campos. Así es, así es. En el caso mío fue contrario. Por ejemplo, yo me escapaba de la escuela para yo, me escapaba, la escuela estaba justamente al lado del Play. Me escapaba de la escuela para ir para el Play, y del Play agarraba para ir a ver muñequitos. Cuando eso daban <ríe> Dragon Ball. <ríe> ah, no, <ríe> lo de la época mía, a las cuatro y media de la tarde, siempre estaban en un colmado, una cafetería. No había luz, por lo general. Los motoconchos iban siempre a ese lugar. No había uh -huh. motoconchos tampoco, a esa hora. Y todo el mundo, estudiante con mochila y toda la vaina, viendo los muñequitos. Ah, ah, es. no, Ese era el toque boom. de queda. Ese era el toque de queda de esa hora. ¿Y qué <risa> sucede? Cuando yo iba a la escuela, por lo general en la primaria yo no fui tan bueno. Ya ¿Eh? en la secundaria fue que yo me fue arreglando, porque yo vivía solo. Ya ahí entonces cuando fui. Dejé la juntilla del campo donde yo estaba, en Villa Básquez, ¿Mm? Me fui a vivir con mi padre. De ahí el papá medio me dice: Tú tienes que trabajar y estudiar de noche. Yo dije: Estudiar de noche. ¿Eh? Hice el octavo de noche. Después entonces. Dije, no, yo no voy a estudiar más de noche, por la experiencia que tuve ahí era un lugar ya muy caliente, como dicen. Casi parecido a la 40 de Rey. El que es de Santo Domingo sabe más o menos dónde queda la 40 de Cristo Rey y sabe más o menos qué tan caliente puede ser. No, es frío, es frío. Realmente, cuando yo estaba en el liceo, eh, mi familia quería que yo fuera uno de los mejores liceos y fui al Politécnico Ángeles Custodios, Nuestra Señora de Los Ángeles, que está en Cristo Rey, era uno de los mejores o es uno de los mejores actualmente pero gracias a Dios fui aceptado porque no todo el mundo era aceptado ahí en ese colegio en ese politécnico, perdón y luego cuando estaba en primero me apliqué debía aplicarme porque era necesario si no era para afuera pero cuando yo estaba en tercero de bachiller tenía 15 años, cumplí los 15 años yo practicaba béisbol y también estudiaba ¿A qué pero, edad tú comenzaste a practicar el béisbol? Desde niño, de los 9 años, 8, siempre jugaba béisbol. Es decir que tú duraste como 10 años practicando el deporte. Sí. ¿Hasta pero, qué nivel tú llegaste de, del béisbol? Yo llegué a jugar, llegué un tiempo aquí en la liga de verano, a estar en el complejo de los Mets, cuando eso está ubicado en, en Igua, uh -huh. eh, cerca de, de San Cristóbal, en esa proximidad de Jaina. Y precisamente cuando yo tenía 15 años... Eh, cambiaron en vez de ser dos tandas se implementó una sola tanda de cuando eso era de 7 de la mañana a 3 de la tarde y luego de ahí yo tenía que ir al play de tomar mi clase y ir al play esa es la tanda del liceo exacto la tanda del liceo entonces mi familia me dijo mira no podemos tú no puedes estar en esas dos cosas porque tú no aguantas tienes que estar en el liceo salir huyendo de ahí como es? está en la pelota lo que vamos a hacer es que te vamos a llevar un, a un programa que es uno de los mejores programas de béisbol Que es el Nietzsche, que está en Villa Y si tú calificas, te vamos a sacar de la escuela Y te vamos a apuntar los sábados para que no te quedes sin estudiar Entonces yo fui y me fue bien Tiré bien del outfield, yo era outfield Tiré bien del outfield y batí y me dejaron allá Entonces ese proceso me sacaron de, de la escuela eh, Estudié los sábados, estudié en prepara mis amigos eran de 70 años, 69. El más joven tenía como 48 años. No, el más joven era tú. Ah, sí, el más joven era yo, pero mi compañero más joven era... y, y fue fuerte realmente. Nunca pensé estudiar tampoco en la universidad, porque... O sea, esa transición, yo... Completamente mi vida era el béisbol. ¿Qué pasó con el béisbol? ¿Por qué lo dejaste? Realmente cuando pasaron mal, malas experiencias, me lesioné varias veces. Yo llegué a lanzar 97 millas cuando me eh, Tú me, eras hicieron, pícil, me hicieron laseador, después que me botaron de los MET de, me hicieron lanzador aquí, lanzaba 97 millas, recuerdo que en la Liga del Sur, tiré 3 pichados a 94, y me iban a firmar el otro día, me iban a dar una oportunidad para ser equipo, recientemente yo me he inscrito a la universidad y cuando tenía clase de introducción a la clínica, y tenía clase de noche ¿Ese y yo, de, exacto, emprendí de yo desde, desde la Liga del Sur, del Sur, vine aquí, así después de lanzar, vine a coger mi clase, a tomar mi clase Luego que tomé mi clase, fui a mi casa y estaba, uno se pone nervioso porque de que uno le dice Mira, te vamos a dar 10 mil dólares para firmarte y eso, yo no dormí casi esa noche Y cuando llegué otra vez a la Liga del Sur, que tiré la primera pelota, el brazo frío Lesionado totalmente. Entonces son, son experiencias que. En el entrenamiento. En el. Cuando en el estaba, cuando el cuando estaba entrenando. Exacto, cuando yo estaba calentando, porque uno hace su, su rutina de calentamiento, yo tiré la pelota y sentí el brazo frío. Tengo el brazo frío. Y de todas maneras, yo seguí lanzando y fui a lanzar porque yo era el segundo piche Porque era solamente. Ahí había eran, cinco dos, eran dos opciones que iban próximamente. No, a... eran muchos candidatos porque eso era Julio 2. Ok ahí estaba el hijo de Vladimir Guerrero que ahora es grande liga uh -huh. y Sandy Martínez que también es piche de grande liga que, que era, practicaba conmigo entonces cuando nosotros fuimos a, allá que me dieron la oportunidad yo decidí subir porque yo decía no, esta oportunidad yo no la puedo desperdiciar aunque esté lesionado yo tengo que subir a tirar y yo así con el dolor y con la lesión tiré 86 millas pero no era suficiente porque ellos buscaban de la nota, exacto ¿eh? y, y que la nota estaba él tira 95 Ayer tiro 95, no puede ser que uno baje así a milla, pero fue un proceso realmente difícil, pero no el camino que Dios tomó no, para uno. ¿No te sentiste frustrado <risa> ya después de ahí que dijiste, wow, tanto tiempo en esto y mira, el día que me toca? Y fueron varias veces así que me pasó. El día que me toca y no doy la talla. Varias veces me pasó así, realmente. Mi entrenador decía, pero bueno, ¿qué, qué es lo que pasa contigo? Cada vez que te van a filmar, eh, eh, pasa algo. ¿Cuánta, y, ¿En cuántas ocasiones te pasó eso? Me, filmó, me pasó eso cuatro veces. Es decir, que cuatro con veces el bono, con el bono, con el bono en la mano. O sea, con el bono, del contrato, del dinero en la mano. Oye, con eso, los jefes. Así. <ríe> oh, y wow. fue, fue, fue tedioso realmente. Pero, eso eso inclusive te hubiese cambiado la vida y no estar aquí te estudiando medicina. Hubiese... Exactamente, realmente sí. Es que yo nunca pensé estudiar medicina. Ni siquiera pensé eh, cursar una carrera universitaria Ahora bien, tú terminaste el liceo Estabas en la, en la pelota, terminaste prepara ¿Qué fue lo que te motivó Tú entrar porque me dijiste que estabas en, en premédica ¿Qué fue lo que te motivó? Tú dijiste voy a estudiar medicina Realmente lo que me motivó a estudiar medicina eh, En mi primer semestre Yo quería estudiar química E ingeniería, ingeniería de química. química Sí, entonces mi papá me dijo, oye, la ingeniería es tediosa. Mi papá duró 17 años estudiando. Él es el ingeniero, el ingeniero, pero eléctrico. Y después me dijo, no, estudia, estudia otras cosas. Así dije, me gusta la biología también, porque me gustaban la, las ciencias naturales. Y dije, déjame estudiar medicina a ver qué tal. Y en mi primer semestre de medicina que di biología, me encantó, realmente. Me encantó, fue la mejor, la mejor experiencia. Y dije, sí. Dijiste, si sí, esto es así como biología. Si sí, sí, sí, la medicina es como biología, eh, <risa> es, es realmente... Y ahí, de, cuando inicié aquí a la universidad, fue que me apliqué. Ok, y no te contaban nada, no conociste a nadie que estudiaba medicina cerca de tu casa, no había ningún médico. Nadie, nadie, nadie. Nada. Realmente. tú decirle, oiga, oh, yo quiero saber más o menos lo que usted me recomienda. Nada, no buscaste la orientación de nadie. Para nada, para nada. Realmente, la mayoría de personas que me rodeaban, o que me rodean en el barrio, la mayoría no estudian. O sea, yo soy un barrio donde, lamentablemente, la juventud hoy en día lo que quiere es estar... En el teteo. En teteo exactamente y los muchachos lo que tienen sacan su motor y ya y ya tienen su sueldo fijo ahí el que no sabe que es teteo de otro país <ríe> eso es en, siempre en los carros, bebiendo <ríe> en la discoteca metido sin trabajar ya ustedes saben bebe, bebe. Fácil. <ríe> exacto, exacto, exacto. con relación a eso ya que tú eres un punto de superación tú decidiste salir de, de Cristo Rey te quedaste ahí viviendo no, yo estoy viviendo ahí en Cristo Rey todavía en el mismo lugar donde siempre. Realmente hay muchas personas que no saben ni siquiera que yo estudio. O sea, yo siempre traté y, y el nivel que estoy. Hay muchas personas que son de Cristo Rey, que yo me, to, que me, me ha tocado darle clase. Y me dicen, pero yo le lo, yo lo he visto a usted. Y yo sí, yo, yo vivo ahí. Ah, pero yo también. Tú eres, prima de, tú eres primo de, de, de fulanita. Y yo sí, yo soy primo de ella. Ah, pero mira qué bien. Que no saben que yo estudio medicina, ni siquiera que soy monitor y siempre me he mantenido así como bajo perfil porque realmente cómo le explico es una situación difícil la mayoría de los muchachos de ella yo digo que no estudian quizás no, no tienen los recursos y que no o tienen la disposición esa, que no tienen esa influencia que le digan mira estudia o ve a la escuela o algo que quizás terminaron el liceo y se quedaron ahí en la vacancia exactamente gracias eh, gracias a dios tuve una familia que siempre me apoyó que eso es lo muy importante nunca me juzgaron por las decisiones que yo tomé pero siempre me apoyaron. Si jugaba béisbol, ellos me decían, mira, nosotros te apoyamos. ¿Tú quieres jugar a béisbol? yo te Claro, apoyamos. porque ellos mismos fue lo que decidieron de sacarte del Lisayo, de estudiar los sábados y exactamente practicar los días de día de semana. Exacto. Y luego que me puse a estudiar medicina, que empecé en la universidad, también me dijeron, bueno, tú quieres estudiar, yo también te apoyo. Y nunca me dejaron... ¿sabes? Claro, ¿sabes? que eso es lo que uno busca, el apoyo de un familiar que te diga, mire, yo necesito por lo menos lo del pasaje. Exactamente. <risa> eh, eh, eh, ahí es que está el, el Lo del pasaje, la comida y donde sí. yo dormí. Con eso ya sí. resuelvo. <risa> así así. Ahora bien, cuando trata medicina ya, que pasaste de premédica a medicina, la experiencia en premédica, ¿qué tal ahí Realmente... Pensaba que eh, era eh, todo eh, como eh, biología. Color de rosa. <risa> eh, premédica es color de rosa, eso es hermoso, bello tu estructura y tú piensas wow yo quiero ser monitor de anatomía inmediatamente el primer semestre que yo entro y, y me da la casualidad que yo tomé la materia más intensas tome anatomía 1 tome histología 2 tome bioquímica 1 fisiología 1 embriología el error más grande ligar toda esa materia junta toda esa materia junta y y lo fuerte, que me tocaron los profesores más intensos, miren este caballero aquí presente, yo pensaba que ah, ustedes iban, vienen de premedica, bien, ustedes vienen a estudiar anatomía, a estudiar anatomía que ustedes vienen, yo no sé si ustedes están dando histología 2, no sé si están dando fisio 1, bioquímica 2, problema de ustedes, ustedes fue que la seleccionaron, el problema mío acá es, yo enseñarles lo que ustedes tienen que aprender. Esa es la tarea de ustedes, aprender. Ustedes vinieron, ¿verdad? Esto es anatomía. esta anatomía. Dura dos horas la teoría. Perfecto, dos horas vamos a durar dando clases. ¿En qué hora que tú la tomaste? De de a 10 fue, De 8 a 10 de noche hasta las 9.50. Me sé de tener que darle el candado. ¿no? <risa> ustedes van a cerrar la ¿No? puerta de la clase. El candado Cierra. Es la llave, ¿cierto? Y lo fuerte, lo fuerte es que esa sesión estaba fea. Y la primera clase, eh, yo tengo a mi mejor amigo, se llama Edwin. Y estamos juntos y tomamos siempre la materia juntos. Y era PA, y la primera clase vimos la intensidad de ese señor, y la mayoría de nosotros, no, porque vamos a retirar la materia. Digo yo, no. Eh, ustedes era intenso, usted eran como eran pues como primero. Sí, y después era... llegó otro grupito que estaba arriba, arriba. y yo lo noté en la segunda lista. Que hay una entrevista de eso, justamente de Diana Olmo y María. Ah, y yo sí, le hice sí, una sí, entrevista era, a ella, eh, que ella llegaron en era... el segundo grupo. Y a ese grupo, segundo grupo, tiene que ver el primer día lo tocaba de poner. Miren, ustedes tienen que poner la clase que viene. Era fuerte realmente, fuerte eso. pero fue un cambio del cielo a la tierra realmente. ¿Pero valió la pena esa experiencia ahí el primer semestre? El primer, el primer semestre de, de medicina me moldeó. ¿Qué enseñanza tú te llevas desde el primer semestre? Que la medicina tiene que ser resistente y, y perseverar siempre. Y no liga materia pesada. Y, y, y realmente no liga materia pesada. Por ejemplo, el primer semestre de medicina, ligar anatomía 1, histología 2, Fisiología, fisiología 1, 1 sí. bioquímica 2 sí. <risa> que con esa cuadra ya ustedes tienen para el semestre completo y ustedes agregan de que los 30 créditos yo quiero avanzar sí, quiero, este es eh, el primer semestre mío sí, y los sí, profesores van no. chulo y a en premédica. no, no, no, realmente es el contenido porque gracias a Dios los profesores que me tocaron eran intensos pero tenían disciplina en lo que hacían en el caso de usted también Cindy, Cindy Ventura. Ahora bien. bien, ya que tú mencionas eso de intenso, y mencionaste a Cindy también, ¿qué es un profesor intenso para ti? Un profesor intenso son esos profesores que usted llega a la clase y lo primero que le preguntan es, no del primer capítulo, sino del último, de concerniente a ese tema. Que usted llegue y vamos a hablar de riñón hoy, y le pregunta, ¿qué es la mácula densa? ¿Cuáles son los transportadores que se encuentran ahí? Es un profesor intenso. Pero es un profesor que le gusta enseñar. Exactamente. Que si tú viniste con el tema estudiado, tú dijiste, bueno, este es el profesor que yo buscaba. Exactamente. Hay otra definición de profesor intenso que son aquellos que te dan clase. Te mandan a comprar un libro obligatoriamente, ah, no, que malos. si tú no compraste tu librito, eso es intenso. Esos son malos. Y ahí si tú no compraste el libro. Esos son malos. Eso son es bueno, con aire. No, esos son malos. <risa> esos son los <risa> intensos. Hay unos intensos que en verdad le encanta enseñar, que quizás muchos estudiantes digan, bueno, este profesor pregunta demasiado. Esa este no profesor es. hay que leerle, venirle leído. Si tú no lo vas leído, ahí una vez le llaman como intenso. Sí, exactamente. Porque ustedes van eh, a estudiar, ustedes van estudiado, supuestamente. Ustedes van eh, con el profesor orientado con un tema para usted se le pregunta profesor. Ese profesor. Te ese <risa> tema, pero no hay profesores que te hacen preguntas. <risa> preguntas, sí, sí, sí. Pero realmente la experiencia fue para mí el semestre más intenso. Yo bajé de 172 libras a 145 libras porque fue muy intenso, fue, fue verdaderamente fue muy intenso. Pero esos profesores así son los que realmente me gustan. Porque en el caso de ustedes, usted, usted siempre abastece toda su clase, yo aprendí, y al final no solamente evalúan por los exámenes, sino por la participación diaria. Y de ahí es que así es que yo evalúo a mis estudiantes realmente como monitor. Y que esos mismos profesores que tú ves así, que tú dices, wow, yo quiero ser como fulano y fulano evalúa bien. Si ve que tú te ameritas, por ejemplo, una exoneración te la das. Claro, así, ah, Por usted no me soneró. No, no. ¿A cuáles personas yo soneré? A yo no soneré en esa sesión. Y lo fuerte que se, que se metió en mi me papá al sombrero y le dije yo, Reynoso, Reynoso, eh, no me, yo no puedo coger el examen el jueves. ¿Y es qué yo eh, te dije? Yo te dije, eh, No, no, tienes que, tienes que tomar el de la cátedra. Ah, de la, la cátedra. cátedra. Porque la cátedra? Y, fa, y, fa, y faltaba todavía el tema, de, tema. de cráneo. Falta de un cuello tema. y cabeza no, faltaba cabeza un tema no faltaba era un programa casi complejo Exacto, cabeza y, y por cuello. eso yo no te soneré, porque si tú por lo menos hubieses llegado hasta la mitad de cabeza y cuello y digo Mario tú resuelves con eso, te Cabe, sonerado. Ca cabeza y cuello y así uno tuvo que ir a, yo tuve que ir a tomar ese examen. Pero y tú lo, pasé, lo pasé. Gracias de lo pasé, realmente. Imagínate que Julio venga y que sonería uno faltándole cabeza y cuello A mí me soneraron. ¿Cómo no, que te tú este no terminaste <risa> la materia? No, pero mira. Porque ese era, ese era el cumplimiento. Todo aquel que se quede aquí, cumple, cumpla todo lo de la materia, al final yo veo si rindió en todo el proceso. <risa> ¿Cómo yo iba a saber si tú sabías cabeza y cuello? ¿Es no, que ese no, era el tema? Realmente, realmente. Y la última clase fue de posición de, de cuerpo carótida. Porque yo creo que tú dijiste, doctor, yo quiero crear la carótida. ¿No fue eso? Exactamente, que fue, fue el último tema que... Y luego me fui, a los dos días me fui para Estados Unidos. Ya. Yeah. Y es un proceso, el estudiante de medicina que hace el summer work es difícil. Y que cuando ellos vienen, vienen una semana después y de que de aquí ni si se meten. Yo creo que vino un grupito... No, yo creo que no. El grupito fue después de ustedes, cuando después que ustedes lo cogieron, uh -huh. yo estaba dando neuro, ahí vino un grupito de que una semana después, nosotros somos del SOMEN, ah pues mira hay examen esa, la semana que viene, porque ah, el laboratorio ¿Ela? Ah. que más, más, más acelerado, y es, por una semana que tú perdiste el laboratorio sí, ya tú perdiste ver. ahí una eternidad, claro que sí, ah sí. ustedes son del SOMEN, pues hay un examen la semana que viene, Sí. <risa> y, y hay muchos que pierden dos y tres semanas y se van antes de los exámenes, entonces, sí. le aconsejo también con esa parte del SOME, lo que se van, es bueno trabajar, es sí, bueno ganar es un rar, dinerito man. extra, pero no llegue de que después, una semana después, un laboratorio, señores. A una teoría está bien, se le pasa, pero un laboratorio. <risa> que el laboratorio es más acelerado todo. Es, es fuerte, es fuerte. Háblame entonces, ¿qué fue, ¿por qué te nació que Monitor o aspirante Monitor de Fisiología? Luego. Yo te dije, yo creo que te dije de Anatomía, que tú me preguntaste. Sí, sí. Mira, tú deberías ser Monitor de Anatomía. Sí. Realmente. Luego que yo tomé clase con varios profesores de la universidad, incluyéndolo a usted, yo decidí ser monitor. O Sabe eh, la experiencia, es eh, como que esa enseñanza, lo que ustedes transmiten como personas, no solamente en el ámbito educativo, es como personas, uno se motiva a querer serlo. Y luego que vi eso, me, me, me, me emocioné bastante, cuando vi varios profesores, lo, lo estoy incluyendo a usted, y dije, bueno, yo quiero ser monitor, pero no de fisiología. O sea, esa era mi última opción realmente, ser monitor de fisiología. Aunque siempre, te voy a, déjame ser sincero, con Julio yo tomé fisiología celular, que ahí fue que nosotros lo no conocimos. Señores, celular. a Julio lo hemos mencionado como tres veces. Ustedes lo van a ver en el próximo video luego <risas> de este. Para que ustedes vean quién es Julio, es verdad. Que creo Exacto. que la mayoría lo conocen. El que, el, no lo, el que no lo conoce el agua lo va a conocer el, <risa> no todo el mundo lo conoce en no San Juan señores es una figura pública ah sí es un ícono campeón de, San Juan. de ajedrez <risa> ya ustedes saben eh, sí ajedrecista sí. político monitor estudiante <risa> de medicina <risa> activista social y por ahí nos vamos <risa> señores ya ustedes saben falta mucho oye esa entrevista va a ser adelante. ese enlace de julia hay que poner la descripción claro que continúa sí. Mario con eso sí yo quería cuando conocí a la, a la doctora, ¿A Paola, Paola Eusebio, que fue mi monitora de, de histología 2, ella me incentivó, mira, tú deberías ser monitor de histología. Y yo, sí, cierto. Tomé histología 1 con ella, tomé histología 2. Y ya la cátedra de histología, yo, yo decía, yo voy a hacer monitor de histología. Y precisamente en el, el, el, el momento que yo podía, que, que podía aspirar, no, no, no, hay concurso. no hay concurso, no hay aspirantado, no hay nada y es, es, es exacto. entonces Julio precisamente me dice a mí mira, abrieron en fisiología y le sí, abrieron en fisiología pero yo quiero esperar en histología y dije, bueno, yo no voy a perder nada porque a mí me encanta la fisiología y es la materia que mejor me va en fisiología y, y me la experiencia para después, si yo no entro, entro a esto. Exactamente, eso es experiencia. Es, es, es el truco también. Hay mucha gente, por ejemplo, que concursan a fisiológica, no entran a fisiológica y después abren de fármaco, abren de patología. Y, es y van para allá respuesta. y ganan allá. Es un truco. Mira, Fulano, Fulano perdió en fisiológica, pero ganó el primer lugar en fármaco. Ah, eso, no, la experiencia De anatomía, no todo primera. el mundo al inicio quiere anatomía, pero después que ve el fuerte no. en los talleres, eh, ganan el eh, primer lugar en otras cátedras no, pero lo fuerte es que yo me, eh, mi taller de fisiología comenzó junto con el taller de anatomía y creo que eran más de eran como 50 aspirantes de anatomía y el mismo día yo veía cómo bajaba la escaleras y quedaban como, quedaron como 10 y de fisiología, el día? De fisiología ¿cuánto eran? <risa> Julio, para que me dé a grabar ahí, párala dale al botoncito rojo que se encuentra ahí ahí me mata tu dedo el rojo ese Oh, <laughs>